El curso Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración tiene como objetivo mostraros cómo organizar un laboratorio ciudadano en vuestra biblioteca o en vuestra institución cultural. Es una metodología diseñada por Mediela Prado para el desarrollo colaborativo de proyectos, en un taller en el que una persona aporta una idea o hace una propuesta y a ella se suman un grupo de colaboradores para ayudar a desarrollarla. Es una herramienta que no solo sirve para hacer un taller puntual, sino que podéis incorporar a la gestión de vuestra biblioteca. Por ejemplo, para el diseño de actividades y servicios, eh, en colaboración con los usuarios o los vecinos, o para la gestión de la colección.